Que debe Rai versus Phantomatis Social, ok Ya... Ok, vamos a hacer encontré este canal que hace animaciones Es bastante graciosa como la hace, ¿no? Y... Vamos, vamos a meternos poquito a poquito en este mundo Este mundo del Outcome y toda esta pava del un y ay no... Pero, vamos a hacer los memes primero que son más chistosos y después... En lo de que hay esto es demasiado raro, ¿no? Así que... Bueno, vamos a reaccionar primero a los memes. Quizá otro día um, a lo extenso que tiene el otro día. Pero primero, bueno, pues que más fácil de hacerlo ¿no? Mm, voy a causas. Ok. Buenas noches. Hola, Buenas noches, hola, noches para el hijo de su puta madre del imbécil del fantasma antisocial. <ríe> ¿Me puedes <ríe> decir exactamente qué problema tienes tú, marica, conmigo? Ay, ¿Ningunos? como... buenísimo. ¿Ninguno? ¿En serio que ¿Ninguno? <ríe> Bueno, que ya se chico. te olvidó, que ya se te olvidó homosexual cuando estuviste jodiendo porque yo me estaba defendiendo del asunto de randomware. Solo hice un comentario, mamá. Solo dije, solo le dijiste a big BigBot que <ríe> no querías que yo me defendiera. ¿Por qué? Porque iba a cagar tu estúpido iceberg de mierda. ¿O no te acuerdas? Como vi tantas veces ese directo, boludo. Eh, yo estuve al tanto de todo esto del... Un beso a todo internet y bueno. A eso lo de muy raro. ¿Por qué? Porque iba a cagar tu estúpido iceberg de mierda. ¿O no te acuerdas? <risa> no, o sea, tiro. No, no, no. ¿Cómo, ¿cómo te vas a acordar si no tienes huevos? <risa> Responde <a> algo, <risa> infeliz. Pues no. <risa> ¿Cómo que no, güey? ¿Te la vivías mamando la verga, güey? Jodiendo todo el pinche tiempo que dejó, güey. Te la vivías mamando la verga, güey. Jodiendo todo el pinche tiempo que dejara de defenderme. A ti qué verga te importa eso. ¿Eh? Así ah, que te este muestro todo el chat completo que habré con Big Water. Solo habré una vez con... de ti. <risa> Chao, güey Chao güey. Te este está humillado, corta el vivo. ¿Con quién? <risa> Big Wot. <Water>. ¿Con quién? <risa> ¿Con quién? Big <risa> Wot. ¿Con quién? <risa> Vic wow. Big... ¿Vic qué? Habla bien <ríe> pendejo, habla bien ¿Vic qué? Habla bien Kiko No puedo <ríe> No puedes que hablar que... bien, ¿verdad? No puedes hablar bien Big Wood de tu puta madre, güey Pinche infeliz de mierda <ríe> Bien, <ríe> así lo estuvieron pidiendo ahí. Hay unas palmaditas en la espalda <ríe> Big Wood, no, yo me voy, Big Wood Vale, hizo mierda